Buenas noches, saludos a todos, estamos en vivo y en directo en una nueva transmisión de Relatos Oscuros. Ya saben que este podcast habla sobre los misterios del mundo, del universo, las cosas extrañas, paranormales, satánicas, diabólicas y de todas aquellas cosas que puedan significar temor al hombre. Estamos en nuestro sexto capítulo de la segunda temporada de Relatos Oscuros, y pues me encuentro igualmente, como cada noche, con Andrea, Andrea Ocampo, que es nuestra experta todóloga sobre los fenómenos paranormales y misterios. Saludos, Andrea. Hola, hola a todos, estaba saludándolos a todos, personalmente, muchas gracias por estar hoy aquí, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Uno de los temas que más me han pedido a lo largo de 15 años ya en YouTube, que es sobre la tierra hueca? Quiero contarles que en el principio de mi canal de YouTube hice varios videos, hice algunas series en aquel entonces, 2008, 2009, y una de las series que, que comencé a hacer fue sobre la tierra hueca. Me quedé como por el capítulo 7 y ya no seguí haciendo videos, y la gente siempre me siguió insistiendo en que hiciera eh, el tema de la tierra hueca, que siguiera con ese tema, por diferentes motivos, circunstancias, no, no, no seguí, no he hecho más videos de la tierra hueca, y el día de hoy que dije, vamos a hablar de la tierra hueca, y que quisimos ver algunos videos para recordar algunos puntos, para ver qué había de nuevo con la tierra hueca y demás, me llevé la sorpresa de que no hay videos sobre la Tierra Hueca. Hay muy pocos videos y los videos que hay son de pocos minutos, son eh, de poca información. Y sí me sorprendió bastante de que los youtubers que se encuentran ahora no hayan retomado el tema de la Tierra Hueca. No sé por qué, no sé si no encuentran información. No sé si es un tema que no... Eh, conocen o que no les ha llamado la atención a sus seguidores, no lo sé, pero yo estoy seguro que aquí hay muchos seguidores, muchos entusiastas y que tienen ganas de saber más sobre la tierra hueca y eso es el tema que vamos a discutir esta noche, así que le mandamos un saludo a toda la gente que se está uniendo en todas las redes sociales y también a la gente que nos escucha en Spotify. ¿Quieres mandar saluditos antes de que iniciemos? Sí, estaba saludando a todos, saluditos por ahí a Chicano que estaba saludando, eh, a Danubio, a Ángel, a Dalia, y a Ghost, um, bueno, y a todos por ahí que van llegando, saluditos. Daniel Max, le mandamos un abrazote a nuestro hermano que nos ve desde Veracruz, gracias. Y también por acá se encuentra Ghost. Nuestro administrador, moderador, eh, oh, estrella, I Alan, a Humberto, a Roque, a Oscar. Bienvenidos, buenas noches a Dalia Goretti, también que tenía tiempo que no la veía aquí en el chat. Me da mucho gusto estar con ustedes para que platiquemos este, este tema de la tierra hueca. Hay mucho de qué hablar, espero que ustedes sean partícipes. De esa temática, con sus opiniones, con sus conocimientos, con lo que quieran decirnos acerca de la tierra hueca, el número va a estar abierto para que nos llamen por teléfono, salud, salud. Gracias. ¿Sabían que en Colombia no, no dicen salud, verdad? Cuando no. estornudan. No, nosotros no tenemos esa costumbre. Yo me, yo lo hago porque aquí los escucho a todos, entonces yo ya, uff, ya me acostumbré, ya lo digo también, ¿cierto? Sí, pero allá en Colombia entonces no. nadie se dice salud. No. ¿Estornudan y qué hacen? Nada. No. ¿Nada? No. No dicen. Bueno, eso es como más de las abuelitas. Las abuelitas sí le dicen a uno salud, dinero, amor. Si son tres veces. Ah, sí. Sí. Ah, no sabía. Uh -huh. Salud, dinero, amor, uh -huh. dicen las abuelitas. Uh -huh. O hay algunos que sí, pero no, no se acostumbra, es muy, muy poquito lo que se. No dice, qué chimba, parce, ya te va a dar un resfriado, algo así, no? No. no. ¿Alguien se acordó de ti? Aquí decimos, ¿alguien se acordó de ti? ¿No? No. También decimos que es el Sancho. No. O sea que tu novio, esposo, está con alguien más y cuando estornudas dicen oh. que es porque está con el Sancho. ¿No sabías ¿Sí? eso? no. Ajá. Oh. Sí. No, no sabía. Sí, sí, sí, dicen sí, algunas las algunas personas, salud, dinero, amor, cuando estás pero Entonces, de resto no. Y aquí luego nosotros, luego, luego, los mexicanos, luego, Sancho, luego, luego, decimos, deseamos la maldad, eh, o de, dice Alejandro Castro, o decimos, llámale, llámale, es que alguien se acordó oh. de ti cuando estornudas. ¿Quién se está acordando de ti también? ¿Pero cuando estornudas una sola vez o tres veces? Cuando estornudas, no mm. no no importa el número mm. de, de veces, te dicen. Jazz dice que es ¿Qué? de mala educación no hacerlo. Sí, a mí se me hace también que es de mala educación no decir salud. A mí verdad... y, y yo me he sentido mal cuando no digo salud y ya en Colombia ya empezó a decir salud y la gente como que lo mira así así pero es que de verdad yo sí, lo, pero no tampoco siento no, no que se sea acostumbra. de mala educación porque lo que estás diciendo es como eh, como una un maleficio para que se vaya la enfermedad o más bien una bendición para que se vaya la enfermedad y tenga salud es decir si alguien estornuda es como que alguien se va a enfermar entonces dice salud como para protegerlo de que no se vaya a enfermar, eso es lo que, pues lo que se dice no sé si en, en otras partes del mundo en habla, de habla anglosajona digan, ah sí sí cierto, cuando estornuda alguien dice bless you, sí, no, los que están en Estados Unidos, sí se dice sí bless you, algo así a ver, dígame, la gente que está en Estados Unidos creo que yo estoy recordando un poco mis, mis tiempos en Estados Unidos creo que sí se, se dice bless you a mí you. lo que más me sorprendió, o sea si sí, de pronto allá en Colombia se diga entre las familias. O sea, es muy poco, la verdad. Pero a mí lo que más me sorprendió de aquí en México es que una vez estornudé en la calle y un extraño me dijo, salud. Entonces yo, oh, qué bonito. O sea, yo dije qué bonito porque me pareció... O sea, como muy amable, un gesto muy amable. Entonces, sí. Mira, lo interesante. Ahorita vamos a empezar con el tema de la tierra hueca. Estamos haciendo un preámbulo en lo que entran más personas a la transmisión, dice Alberto Nonaco Nonaco, ¿sabías, Oxlack, que se pensaba que tu alma se salía en tus estornudos y te dicen, bless you, Dios te bendiga para que se quede el alma? En Estados Unidos ah. eh, así pasa. Si estornudas, es, la creencia es de que se te sale el alma del estornudo oh. y bless you es Dios te bendiga. Mm. Así que en Estados, en Estados Unidos... No sé, seguramente no sabía. En, en Inglaterra también seguramente se, se dice. Te desean salud, dice Rebeca Hernández. Exactamente, te desean salud. En Argentina, Chévere. dígame, alguien en Argentina si se dice algo cuando alguien estornuda interesante el temita que nos estamos eh, creando antes de iniciar esta transmisión sobre la tierra hueca. Pues muy bien, si alguien de, de Argentina... ¿Puede decirnos si se dice? Ah, en Argentina decimos salud, dice Katrina. ¿También se dice salud en Argentina? Mm. Mm, no sabía. Sé yo, yo tampoco sabía no que en Argentina bien. se decía salud. Mm. Dice Roque, salubridad te recoja. Exactamente. Muy bien, vamos a empezar con el tema de la tierra hueca. Esto es Relatos Oscuros. Al caer la noche... Eh, Osla y Andrea te traen los mejores momentos y relatos paranormales de la semana. Además de un intenso tema, el cual debatirán con toda la audiencia aquí en Relatos Oscuros. ¡Tri, ri, tri! Ya regresamos a Relatos Oscuros y bueno, ¿quieres empezar Andrea o yo empiezo? No, empiezo, con... empiezo bueno, sigo la, vamos a la empezar cuestión. con el tema de la Tierra Hueca. Esto eh, tiene ya bastantes años, vamos a, a, a ver que la Tierra Hueca no es un tema de ahora, de alguna década o de las nuevas generaciones, no. La Tierra Hueca al parecer siempre ha estado presente, constante a, en la evolución del hombre. Muchos a lo largo de todo este tiempo se han imaginado qué hay dentro de la Tierra, si está hueca, si qué hay, etcétera. A nosotros en la escuela se nos ha dicho que tiene diversas capas la tierra, ¿no? Sí. Eh, incluso en el centro está el núcleo, un núcleo que está eh, pues ardiendo, es como si se concentrara el magma en el núcleo y eso es lo que nos dicen en la escuela, que en el centro simplemente hay magma hirviendo, una cosa de ese tipo. Y bueno, siempre lo hemos creído así. La verdad es que no, se ha, no se ha llegado ni siquiera... Se ha llegado a la máxima profundidad. Es 12 kilómetros. 12, 12 kilómetros en la profundidad de la Tierra es lo que más se ha escarbado. Eh, 12 kilómetros. 12. Y se dice que también se han hecho resonancias... Y que las resonancias después de mil kilómetros, después de mil kilómetros, ya no rebota. Es decir, que parece que después de mil kilómetros ya no hay nada. Dicen que el punto central de la Tierra son seis mil kilómetros. Ese es el punto central. Seis mil kilómetros, el uh -huh. punto central. Seis mil kilómetros, el punto central. Entonces, de lado a lado serían doce mil kilómetros kilómetros y nosotros solamente hemos excavado 12 kilómetros Sí, solo 12, 12? 12 kilómetros solamente hemos excavado la profundidad y tiene 12 mil kilómetros la tierra uh -huh. para que empecemos este tema maravillándonos no sí. conocemos nada de en dónde estamos no y todo comenzó, bueno, no, todo comenzó, no, desde siempre se ha creído que, que hay vida eh, intraterrestre, se dice, ¿cierto? Intraterrestre. Sí, sí, dentro de, del tema de la Tierra Hueca está los, el tema de los intraterrestres, pero mira, si quieres, antes de que iniciemos con intraterrestres, podemos irnos a remontarnos a casi a los orígenes Julio Verne. de las civilizaciones, mucho antes de Julio Verne. Mucho antes de Julio Verne. Yo yo traigo eso, ¿tú bueno, traes de Julio Verne? Eh, Tú sígale, que yo te sigo. Perfecto. Entonces, vámonos a remontar a la Biblia, en el origen de la Tierra. También la Biblia, algunos creen que se hace referencia a que la Tierra está hueca. Con el paso de, del programa vamos a ir explicando qué hay dentro de la Tierra hueca, quién lo dice, por qué lo dicen, etcétera. Pero la Biblia ya hablaba quizá de lo que pudiera ser la Tierra hueca. Aquí tengo un texto que dice eh, que la tierra, que más bien la Biblia, ya desde el principio, desde esos libros que se reunieron para formar la Biblia, ya hablaba sobre una tierra redonda, que más adelante en la historia del hombre, después se confirmó que la tierra era redonda. Siempre se había creído que la tierra era plana y que incluso había, estaba Atlas cargándola, ¿no? Por ejemplo, ahí en los, en los mitos se creía que Atlas cargaba la tierra que era plana, o que también dos tortugas gigantes y que elefantes cargaban la tierra. Eh, era bien eh, interesante, y es parte de la mitología, de cómo se creía que nuestro planeta era, de que nuestra tierra era. Y después, pues, con el, la observación de muchos de muchos estudiosos, de muchas personas que le fascinó les fascinaba el encontrar respuestas sobre nuestro, nuestro, nuestro universo, nuestra tierra, pues se dieron cuenta que la tierra era redonda. Así que la Biblia, según ya había mencionado, que la tierra era redonda. Al igual, dice, del mismo modo, hace miles de años, la Biblia afirmó que la tierra es hueca en su interior. Y que hay una vida plena y óptima que se desarrolla en paz y armonía bajo la corteza terrestre. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo 10 de la Biblia que dice lo siguiente para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí el versículo de Filipenses dice que, pues, se arrodillarán ante Jesús los que estén en el cielo, los que estén en la tierra y los que estén debajo de la tierra. ¿Mm? ¿A qué? ¿Tú o sea, cómo, cómo creías que este versículo eh, está haciendo mención? ¿A qué? ¿A qué se refiere cuando dice los que está abajo de la tierra? Pues... Mm, si tú fueras una creyente en la Biblia, ¿Cómo lo considerarías? ¿Quiénes están en Las el cielo por ejemplo? Las criaturas marinas, tal vez, ¿no? Las criaturas marinas. Sí. Bien, puede ser bueno, claro, ¿no? Con, con mente de persona común y corriente, pues pensaríamos que son criaturas de debajo del mar, ¿no? Puede ser que se puede refiera ser. a lo que está en el cielo, que está en el lo cielo. que está en el cielo. En los la tierra ángeles. nosotros, los animales, y, y debajo de la tierra, pues, yo me imagino que los muertos, ¿no? Pues sí, es que también, o, o sea, los muertos o los o, monstruos sí, marinos. O, o las criaturas debajo de, del agua, ¿no? Mars dice... Pero si vamos más allá, ¿qué tal que sean como criaturas en, no sé? O otra otras civilizaciones. Otras civilizaciones, y que nosotros no sepamos... Dice, mm -hmm. Mars, dice, se refería a los que ya han muerto y están descansando enterrados. Ah, si ¿sí ves que mi, mi idea no está tan descabellada. O sea, eso sea. es lo que dice Mars, o sea... Por eso, o sea, si pensamos con mente así normalita, pero, se eh, podría decir que los muertos. Si aquí estamos hablando de que se refiere a los muertos que están enterrados, también deberíamos de ver entonces... Eh, ¿Qué lugares no entierran a sus muertos? ¿O desde cuándo se entierran a los muertos? ¿O por qué es necesario enterrar a los muertos? Eh, animales y mitos dice, de hecho, un youtuber del que soy fan, llamado el Grimorio de Rix, que ha, ha hablado la hipótesis de que los reptilianos sean una civilización neutral extraterrestre y no alguien suplantando poderosos. Bueno, más adelante hablaremos de los intraterrestres, entre ellos los reptilianos. Seguimos con otro versículo de la Biblia que dice lo siguiente... En Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 dice, la escritura dice lo siguiente, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Igualmente se hace, hace referencia a seres o el entidades libro, que están. El libro, el libro que ya se aquí, al libro que se refiere a que, al libro... Yo creo que se refiere al libro la... de donde están escritos los la... nombres. ¿S ¿S no, uh, se refiere al libro wow. donde están escritos los nombres de los salvos. Dice, mm -hmm. para que en el nombre de Jesús, no, eh, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es el libro donde se supone están mm -hmm. escritas las personas que van a entrar al reino de los cielos, eh, eh, yo creo, yo considero eso porque es el Apocalipsis. Entonces, yo he leído la Biblia, pero la, la leí de chiquito, desde que tenía nueve años. Entonces, pues ya no me acuerdo de todo. Pero yo creo que se refiere precisamente a ese libro, al sí. libro de la vida. Pues sí, imagino. Bueno, antiguamente las escrituras eran sagradas, ¿no? No era cualquiera el que la podía leer, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, la Torá de los sí. judíos, no cualquiera la, la puede exactamente leer entonces sí uh, quizá también como hace mención acá pues que nadie refiriéndose a, al cielo los ángeles, los santos en la tierra los hombres y bajo la tierra los reptilianos, los reptilianos. ahorita, vamos, ahorita sí, vamos con los reptilianos para allá. después dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí yo creo que ya tú, ya respondieron tu duda sobre si eran los monstruos marinos, hablando de profundidades. Dice que en el mar, entonces está hablando debajo de la tierra. Uh -huh. ¿Qué hay debajo de la tierra? Uh -huh. Solo hemos escarbado 12 kilómetros, 12 de mil kilómetros. De 6,000. 12 de 6,000 para llegar al centro de la tierra. Uh -huh. ¿Qué hay dentro de la tierra? Aquí, bueno, este artículo habla sobre que en la Biblia entonces ya se conocía eh, que la tierra era hueca. A ver, déjame leer aquí, aquí, prueba, dice, que le estuvieron diciendo por Facebook que ahora está con la Biblia. ¿De qué, de qué está hablando usted, este muchacho? No, dice, que le estuvieron diciendo por Facebook que ahora está con la Biblia. Ah, o sea, que porque ah, ahora estás leyendo la Biblia. Pero no tiene signos de interrogación. Y Que tiene y que se lea la Biblia, pues hay cosas no, yo, interesantes. Yo, yo me voy a enfocar en que este chico no tiene signos de interrogación, o sea, por eso sí. yo, yo lo leí así. Por eso es que está, ma, está mal escrito, por eso es que claro, por eso es que uno no sa, no crean que uno no sabe leer. Hay es que, que leer, es sobre que... todo la Biblia para que veas los puntos, signos de punto así <risa> <risa> <risa> prueba un poquito. <risa> Dice Diego Clau de la Torre Castro, la tierra hueca, el Monster Verse. También vamos a hablar del de Monster Verse porque esto sí es muy, muy de nueva generación y habla precisamente sobre la tierra hueca también. Les agradeceríamos sus aportaciones, como el que está haciendo en este momento Wilterino, con cuatro mil soles, no pesos colombianos. No. Gracias, Wilterino, por cuatro mil pesos colombianos. Aquí va mi diezmo, cáigale, no se hagan. Gracias a toda la gente que nos apoya con los superchats, es importantísimo. Saben que eh, con esto podemos seguir creando y haciendo esas transmisiones para que estemos juntos cada noche en Relatos Oscuros. Mil gracias, Wilterino, desde Colombia. Te mandamos un abrazote donde quiera que te encuentres. Bendecido, Willy, por tu diezmo. John Pilatón, exactamente, bendecido. Pruebas chica, bueno, perdónanos, pruebas y que dice que es chica, no chico. Bueno, prueba que es chica. Héctor dice que también aportó estrellas. Héctor Salinas. Gracias por las estrellitas allá en Facebook. Gracias por las estrellas. Gracias por los superchats. Y también gracias por los que me hacen el, el favor de hacerme donaciones directamente al PayPal, que también se portan muy chido. Mil gracias, chicos, por ese apoyo. Eh, fíjense que hay personas que no lo expresan aquí, pero tienen mucho la intención de querer ayudar, de que les gustó el programa y me mandan un mensaje por PayPal con una donación, y siempre se los agradezco inmensamente, son muy buena onda, gracias chicos. Oxlack, el domingo pasado, gracias por tus diezmos. Paseando. Ah, Oxlack, el domingo paseando, ah, gracias, el domingo paseando. No, comiendo taquitos. Acá también te mandan estrellitas Oxlack ¿Sí? Héctor, le mandamos un abrazote a Héctor por las estrellitas, gracias Héctor, gracias. Muy bien, pues eso es lo que dice la Biblia con respecto a a que pueda haber una tierra hueca debajo de la tierra haya una tierra hueca o no haya una tierra hueca, me parece que el que la Biblia haga referencia a debajo de la tierra yo creo que engloba más que simplemente los que están muertos, porque bien pudiera decir eh, los que están vivos y los que están muertos y se acabó ¿no? toda criatura viviente que esté viva y que esté muerta y se acabó pero no, dice lo que se creó en el cielo, lo que se creó en la tierra y lo que se creó en el mar y lo que se creó debajo de la tierra. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay algo... En la... Porque si sí hay hacia afuera. O sea, no podemos ser solo hacia afuera, también hacia adentro. O sea, hacia adentro debe haber cosas eh, raras también. Fíjate que uno... Aquí hay diferentes cuestionamientos sobre si hay tierra hueca. Ahorita recuerdo la cueva esta de Naica en Chihuahua, esto es en México, una caverna única en su tipo eh, que se descubrió y que hay cuarzos gigantescos. Ah, sí. Incluso la gente lo, la, lo, lo, lo, no lo confunde, lo, ¿cómo se llama? Lo compara. ...con el planeta de K.L., el último hijo de Krypton, de Superman, para que me entiendan... ...porque en Krypton existen, se supone, en la historieta, existen cuarzos gigantescos... ...y de esa forma se encuentran en las cuevas de Naika, allá en, en Chihuahua... ...pero no está uh, abierta a todas las personas, solamente pueden entrar espeleólogos, y eh, personas de ciencia... Además de que existe una temperatura muy alta en ese lugar. Por eso la gente cree que no puede existir la Tierra Hueca, porque piensan o saben que de pronto entre más profundo, como que hay más calor. Y por eso también yo creo que se cree que hay un núcleo, un núcleo de lava, además de que sea expulsada por los volcanes. Uh -huh. Por eso se cree que en el centro debe haber magma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo voy a nombrar a un eh, científico que era Edmond Halley, que el nombre del cometa Halley uh -huh. lo pues de Edmond Halley. Esto fue en el siglo XVII, donde él formuló que la Tierra estaba formada por varias capas es de esferas y que en el centro tenía un sol. Eso dijo Edmund. Bueno, esta persona que, que... eran esferas huecas y que en la mitad tenía un sol. Sí. ¿Edmund Halley se llama? Sí. Bueno, él, fíjense que era un estudioso, una persona dedicada al estudio, a la observación, y pudo precisar... Científico, astrónomo. Sí, bueno, sí. Digamos que ahora ya lo, ya lo podemos decir como astrólogo y científico y así, pero en aquella época era una persona que tenía curiosidad, uh -huh. que estudiaba, que investigaba por su cuenta y hacía sus propias teorías. Entonces, él pudo, él logró más bien identificar que un cometa tenía una órbita y entonces él dijo la fecha exacta en donde ese, ese cometa iba a volver a pasar en los cielos. Por eso, cuando, bueno, él, Edmund Halley, Halley, muere, pero dejó la fecha de cuando iba a pasar el cometa y exactamente sucedió como él lo, lo dijo. Así que al cometa, por eso le pusieron el cometa Halley, sí. por esta persona que pudo, o que encontró, sin saber, sin tener aparatos, no. la órbita de un... Cometa y pudo con acierto decir cuándo iba a volver el cometa. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Y bueno, esta persona, sin saberlo, esta persona que todos conocemos por el cometa Halley también dijo y habló sobre la Tierra Hueca, que es lo que estaba diciendo Andrea, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué, pues, ¿Qué dijo? Tengo, bueno, termina. No, no, no, se escucha. <risa> eh, Formulo, bueno, él dijo. Que en, la, en el centro de la Tierra habían más esferas, huecas, y en el centro tenía un sol y ya. O sea, para él era eso. Es como la, la idea que nos han vendido de que la capa de la, la, la Tierra tiene capas, tiene cortezas. En ese caso también él decía que tenía esferas, pero es, esferas huecas, Ajá. y en el interior estaba hueco, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí también él mencionó, me parece que es el, el que menciona, que ahí había un sol en el centro. Un sol en el centro. Y, y fíjate, esto tampoco no está tan lejos de lo que se cree. Pues de lo que nos enseñaron en el Exacto. colegio. Exacto. De lo que, así nos enseñaron, no, que varias capas y que en el centro un núcleo, o sea, el núcleo es un sol. Ya, eso fue lo que nos enseñaron. Entonces yo creo que él no estaba en ese tiempo, imagínate el siglo XVII, no estaba tan lejos de de, sí, de lo que actualmente uh -huh. seguimos sí. creyendo. Y en el siglo XVII, que no había así como mucha tecnología como para saber. Fabián Máximo, cómo... recuerden que el número telefónico está disponible para que ustedes llamen y nos digan o nos cuenten lo que quieran acerca de la Tierra Hueca. Fabián Máximo dice, hola Oslak, hace poco se descubrió que debajo de la Tierra existe un océano más grande que todos los océanos de la Tierra. Uh -huh. Un océano más grande que todos los océanos de la Tierra. Oh. Y ese océano será de agua salada, será de agua dulce. O sea, es un misterio. Imagínense, si hay un océano, pues entonces también debe de haber vida. ¿Crees? Claro, sí. Sí, sí, sí. Debe de haber vida. Yo no sé si vida gigantesca, como los monstruos marinos, o vida microscópica, pero vida desconocida debe de haber. Sí, y deben haber seres eh, acoplados a ese medio, a ese a ese, a ese medio que, que, que hay ahí abajo, supuestamente, porque si hay extraterrestres adecuados a, a su medio, nosotros a este, pues abajo también debe haber, ¿no? Que se, que se adapten como a, como a ese medio, así. Se, claro, porque hay incluso organismos vivientes que están en, en la lava, en el magma. Se han encontrado ahí algunos eh, microbios, por decirlo así, mm -hmm tienen un nombre en específico, pero que tienen vida en la lava, con esas temperaturas. Entonces, en cualquier lugar, por eso uno cree que en el universo, en el espacio, en otros planetas, debe de haber vida, porque estas maravillosas formas de vida se adaptan sí. a donde estén. Nos han dicho siempre también que nosotros somos un milagro de la vida porque se unió que la Tierra estuviera a esa distancia del sol, porque si estuviera un poquito adelante o un poquito atrás, ya no hubiera vida. Y también de que la Tierra tuviera una, este, un movimiento de traslación y otro de rotación, que si el movimiento no fuera a ese ritmo, no hubiera vida en la Tierra. Y un montón de cosas que se unieron para que haya vida en la Tierra. Y sí. estudiamos la vida y nos damos cuenta que la vida polula. La vida... La vida es, está, es decir, las cosas existen para la vida. Creo que todo este universo, que el cosmos, que los planetas, que todo, existen para un mismo fin, el de tener vida. Sí, sí, hasta dentro de nosotros mismos, las bacterias, dentro de nosotros mismos hay, hay vida, bacterias, eh, virus, organismos, o sea, Sí, no claro, claro, nosotros mismos somos un recipiente, un envase, sí. un planeta para los microorganismos que están en el interior, nuestro interior. Entonces, Alberto Nonaco dice, y si nosotros vivimos en una de las capas de la tierra y lo que vemos arriba es agua y no cielo, hemos sido engañados toda la vida. Muy interesante eso, ¿no? Que en lugar y... de que fuera cielo sea agua y obviamente el sol que vemos, pues, puede ser el sol que está dentro de una de las capas No creo mucho eso. <risa> pero bueno, pero bueno, pero bueno. Digamos es que, que está interesante, pues, esa teoría. ¿Sabes qué? <risa> es que también hay un problema con el que, que quizá nos han engañado sobre estos viajes espaciales y sobre que llegaron a la luna y sobre que hay fotografías de la Tierra, etcétera. Eh, se tiene un debate... De porque a lo mejor solamente nos han estado mintiendo sí. y que en realidad no hemos podido pasar esa, esa barrera de, de, a, más arriba del cielo. Y entonces, por lo tanto, no conocemos dónde estamos. Sí. Eh, Tú ya que hablas de eso, por ejemplo, hay una teoría que dice... Es que, eh, dice, nosotros no podemos ver los dos agujeros, hablando de las entradas a la... A la, ah, a, a la... Vamos a hablar de las entradas a la sí. Tierra web. Eh, nosotros no podemos ver los dos agujeros que hay en los polos, porque dice que las entradas pues al, al fondo de la Tierra están en los dos polos, ¿no? Uh -huh. Y dice que eh, no hay imágenes de estas dos entradas, porque, pues dicen que hay dos en los, do, en los polos, que no hay imágenes de estas dos entradas porque eh, las fotografías que se tomaron desde la Luna o los astronautas eh, están modificadas, entonces que nosotros no podemos ver estas dos entradas, entonces por eso que no es. las podemos ver. Dice este, este programa de Google Earth, en donde puedes ver todo lo que hay en la Tierra, Ajá. se supone, o dicen, yo la verdad no he buscado, pero que en los polos está oscuro, que no se ve, no, y es verdad, yo lo hice y lo sí, busqué y no, no se puede ver. No, no se puede ver. No. Y es por eso que dicen que están ocultando eh, las entradas a la Tierra Hueca y es que también en un piloto llamado Richard Byrd que él fue el que en momentos más actuales hace un viaje en avión, esto en el... A mediados del siglo XX. Ah, ¿lo tienes? Sí. Ah, perfecto. Esto fue en el... ¿Cómo se llama? ¿En el cono norte? ¿Cómo se llama? Eh, eso fue en la Antártida. En la Antártida. Bueno, ah, ¿en la Antártida? Sí. Ah, bueno. Entonces fue en la Antártida donde hace este vuelo y él menciona haber encontrado una entrada, una entrada a otro mundo, a otro, a otra tierra y que incluso pudo ver mamuts. Eso me pareció impresionante cuando yo escuché esta historia Quizá lo de la tierra hueca no me, eh, eh, me, me, me, me hizo sentir como maravillado. Los mamuts fueron los que me llamaron mucho la atención. Sí. Porque está hablando de una tierra desconocida, ¿no? Ajá. Hizo varios viajes y en ese viaje fue a la Antártida, donde él dice que ahí eh, encontró un país que se llama eh, Agartha. Agartha, mm -hmm. un país que se llama Agartha. Ajá. Mm -hmm. Que se llama Garta y encontró humanoides, eh, reptilianos y, bueno, si sí, lo que tú dices, mamuts. Uy, eso está interesante. Creerle o no a ese Richard Beer de que llegó al centro de la Tierra, o bueno, a la entrada, y que pudo ver todo esto, ¿tú qué crees que se lo inventó? Mm, pues no puedo decir si sí o si no. Pero bueno, no, no sé. Pues el, el tipo se notaba que era muy inteligente, ¿no? El tipo hizo varios viajes y todo eso, entonces, pues, mmm, pues no sabría decir sí si sí o si no. La verdad, no, no sabría. Dice Díselo. Álvaro Recoba, mamuts aún existen, se han visto en Alaska y Siberia. Eh... ¿Quién sabe dónde él podría podría? ¿Pudo? se pudrió quién sí. sabe dónde pudo haber entrado se eh, pudo para haber visto supuestamente cosas así no entró por ahí a una cueva o quién sabe dónde entró y él pensó que era um, el fondo de la tierra, no sé, se habrá confundido o quién sabe, ¿no? pero él decía que aquí en Agartha eh, eh, eh, tenían ellos un sol que era pues el núcleo el, de el, la tierra Lee Obli dice, los astronautas del polo 11 dejaron <risa> Los astronautas del Apolo 11 dejaron un reflector, un espejo en la luna, el cual puede ser apuntado desde la Tierra. No sé a qué venga eso liuble, pero, pero bueno, es un dato que no sabíamos. Eh, eh, escuché que Adán y Eva salieron de ahí como si el paraíso fuese ahí. Además, la entrada a la Tierra hueca no es hielo, sino como un paraíso. ¿Eh? Esa es otra de las mm -hmm. ideas que se tiene como que exactamente el paraíso pudiera estar dentro de la tierra, con ese sol maravilloso que uh -huh. muchos mencionan, con esa gran abundancia de plantas y animales y que la tierra eh, pues esté alrededor, o bueno, donde nosotros estamos, esté alrededor de ese paraíso y es ahí donde hace mención la Biblia, de los que están abajo de la tierra, es decir, no tiene por qué ser también un lugar lúgubre, un lugar aterrador con criaturas monstruosas. Puede ser diferente, puede ser un lugar lleno de abundancia. No lo sabemos. Y eso, por ejemplo, lo que mencionaba Andrea de Agartha era eso, una tierra abundante que tenía una entrada por los polos. Y a, a raíz de que Richard beer y otras personas comenzaron a hablar de la tierra hueca ya en el siglo, ¿me dijiste? sí veinte Sí, porque ese vuelo de avión fue en 1920, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, dicen que las entradas a la Tierra Hueca están en los polos, en el polo norte y en el polo sur, pero que también hay otras entradas, o al menos mucha gente cree que hay entradas, por ejemplo... Eh, que yo las tengo. Pi las pirámides de Egipto, ¿tú las tienes? Sí, okay, tenme cuenta y yo te... Voy a decir una, que una de las entradas pudiera ser eh, desde las pirámides de Egipto, por ejemplo, que estos monumentos tan importantes, tan monumentales y extraños, sean construidos precisamente porque son accesos hacia lo que se nos tiene prohibido, a lo que se nos tiene oculto, que sería la tierra hueca. A ver, sí. cuéntame qué otro Bueno, caso? tengo varias entradas que dicen que van al centro de la tierra, y una pues son los polos, ¿no? Eh... Julio Verne decía que era un volcán, que, que era un volcán llamado Sneffers en Islandia, pero eso, pues, obviamente es ficción, ¿no? Ah, bueno, es que vamos a, a poner una pausa ahí para hablar de Julio Verne, porque, bueno, él escribe Viaje al centro de la Tierra, no es el primer libro, muchos a lo mejor creen que es el primer libro que habla sobre viajes al centro de la Tierra, no es el primer libro, ya se había escrito uno antes, el viaje de, no recuerdo cómo se llama esta este personaje, pero habla de que va al centro de la Tierra. Y Julio Verne después escribe precisamente esto que dijo Andrea, que en su historia la entrada a la Tierra Hueca estaba en Islandia, ¿verdad? Sí, en Islandia. Ok. Y eh, pues obviamente la entrada a ese, al, al centro de la Tierra era un volcán llamado Sneffels. Entonces, eso está interesante. Eh, <risa> Otras entradas al centro de la tierra es que hay un hoyo, eh, que eh, eh, hay un hoyo que es el agujero más profundo, que se llama el hoyo súper profundo, que está en Rusia y solo tiene 12.3 kilómetros de profundidad. Ese fue el del que Ese estábamos. Es lo que hablando, estamos hablando. Que es el más profundo, y que supuestamente, pues, esa es, esa es la otra entrada al centro de la tierra. Déjame leer un comentario acerca de Utrilla que dice hay una película llamada El Descenso, me parece. Viven unas criaturas intraterrestres, ciegas debido a la falta de luz en el subsuelo. Vamos poco a poco adentrándonos uh -huh. a la tierra hueca, porque si no se han dado cuenta, en realidad estamos haciendo un viaje a sí. las entrañas de la de tierra. Estamos uh -huh. de a poco, exactamente. Sí. Estamos ahora por las entradas de la tierra hueca. Alejandro Castro dice, Julio Verne escribió, Viaja al centro de la Tierra, también 20.000 leguas de viaje submarino de la Tierra a la Luna. En esos tiempos era ficción, pero todo eso sí pasó en realidad, Alejandro Castro. Muy bien, entonces vamos a, a la otra entrada de la Tierra Hueca. Eh, la otra entrada se dice que es la mina de oro de Peng en Sudáfrica. ¿La minita de oro? La mina de oro. Ah, pensé que estaba hablando en Argentina. En Argentina, la mina de oro, ¿de dónde? De Peng, en Argentina, se llama la mina de oro. Ah, sí, es en Argentina. Eh, digo Sudáfrica. <risa> ya me hiciste, si ves que ya me hiciste enredar. <risa> pues en la minita digo. De... No, sí, sí, Sudáfrica, Sudáfrica, Sudáfrica. Ahora <risa> no dije Latino, en Sudáfrica. Creo que me equivoco. En Sudáfrica ¿Sí? sí. En Sudáfrica. Hay exactamente una mina en Sudáfrica ¿Mm? que se dice también es la entrada, una de las entradas, porque parece que hay muchos accesos. Sí. Eh, ese es otro en Sudáfrica. En Sudáfrica, ¿verdad? Sí. Hay otro que es el Monte Osore en Japón. El Monte Osore. Que es un volcán, ¿no? Que es la entrada a un volcán, pero está inactivo. Entonces dicen que por ahí es otra entrada. Yo la verdad ese nunca lo había escuchado. El Monte Osore en Japón. Otro es el lago del Averno en Italia. ¿De, de parte de quién? ¿La mamá de quién dijiste? El lago del Averno Ah, el lago del Averno, ¿dónde está eso? En Italia. Oye. Pueden buscarlos, que ahí están las fotos, esos sí son reales, entonces sí. Fíjate que en el viaje al centro de la tierra de Julio Verne dice que cuando salen de la tierra hueca, salen por Italia. Mm. Entonces puede ser esa, ¿Sí? ese otro acceso del que estás hablando, ¿Sí? porque Julio Verne hace mención de que salen por Italia. Entraron por Islandia y salen por Italia. Sí. Italia. Otra es la puerta de Plutón de Turquía. Esa es excelente, tienen que buscar la foto, es una puerta y se ve oscuro, no, es buenísimo. Esa es la puerta de Plutón en Turquía. Oye, esa tampoco la sabía. Uh -huh. Y la siguiente es el cráter de Turmekistán, que es, yo creo que si sí lo has visto, que es el que eh, bota fuego. Que está constantemente, constantemente está encendiéndose, ¿no? Ese. En realidad, no sé, no, no es un cráter, es un, un agujero donde está expulsando gas y desde la vez que lo prendieron nunca más se ha no, apagado entrar. de uh -huh. tanto gas que está saliendo y que sigue constantemente saliendo nunca se ha apagado desde que lo prendieron desde que alguien yo creo pasó un mexicano por ahí le echó un cerillo y no se ha vuelto a apagar creo eh, que ese se llama la puerta del infierno exactamente ese uh -huh. dicen que es la entrada al infierno verdad sí, sí pero imagínate tanto gas que hay adentro de la tierra y fíjense, ahora voy a un tema importantísimo de que, que ahorita me acordé, sobre el, sobre el petróleo, que también en las escuelas nos han dicho que el petróleo está hecho por los fósiles, de plantas, animales que, que murieron y que todo eso formaron, formó el petróleo. Y bueno, al parecer, ¿no? Al parecer no es así, sino que es eh, una sustancia a, a, que, fu, que está conformada a partir de lo que es el magma. Exactamente, del magma. Es decir, son, es una sustancia intraterrena, pero siempre nos hicieron creer por los dinosaurios? Que, eran, que eran los huesos de dinosaurios y de uh -huh. plantas y animales, ¿no? Sí. Fíjate cuántas cosas nos han hecho creer y ahora que estoy diciendo eso, eh, dice Katrina, que comentes por si no marcas, Oslan, no te va a leer. Sí, sí, sí, hay que leer, hay que leer, hay que marcar también ah, sí. aquí el número de pantalla, aquí va a aparecer, ahí también está cuenten, el número. Cuenten, también cuenten sus Para cosas. Que, fíjate que una vez yo estando en la prepa, porque era bien rebelde, la verdad, y una maestra nos estaba dando pues clase de algo, y hizo mención de que la tierra pesaba tanto, ¿no? Y yo le dije, este maestra, ¿y cómo saben que pesa eso? ¿Quién pudo pesar la tierra, no? Y ella dijo, ah, este, bueno, o sea, es una teoría. Y yo le dije, ah, pues me está enseñando puras, puras este, mentiras para que entre a su clase. <risa> y me salí. ¿Sí, y en serio? Me, y me reprobó. <risa> Como muchas otras mentiras que nos han dicho. Me reprobó. Por... Oye, pero es que sí en, sí. en cierta parte tenía razón. Yo... Pero, pues, este es el sistema, ni modo, te tienes que creer lo que te dicen, aun que no sea la verdad absoluta. Sí. Pues, y me pues, reprobó, triste porque, me pues triste porque si uno tiene su mente, pues, en otras teorías que se le pueden ocurrir a uno, ¿por qué no? Pues mal que un maestro haga eso, ¿no? O sea, bueno, cuéntanos qué es lo que tú piensas, por qué no Podría ser así. Claro, hace una aceptación de que, pues sí, ven, cuéntanos, que, a ver, ¿qué es lo que tú opinas o sea, acerca de eso? Pero no que tenga que ser lo que es, porque, pues no, ya todas esas cosas ya están mandadas a recoger todas las mentiras que nos habrán dicho en, en el colegio. Exacto, pues entonces no. me acordé de eso, uh -huh. de lo del petróleo. Entonces, si el petróleo... Eh, no es una sustancia creada por los fósiles, o a partir de fósiles, es una sustancia que tiene que ver con el magma, con líquidos del centro de la Tierra, entonces debería haber un chingo, no sé por qué Estados Unidos pelea tanto por los postpetrolores que están en Venezuela y están en otras partes del mundo, pero te imaginas lo que costaría mm, Sí, aquí, aquí el punto es eso. Hacer el hueco hasta abajo. De que como no, <risa> no hay pues capacidad no. de crear uh -huh. huecos tan grandes, Exacto. es por eso que se pelean el poco petróleo que han encontrado. Pero que si hubiera una tecnología más avanzada que hiciera orificios más profundos, en realidad pudieran obtener muchísimo, muchísimo petróleo, el, el oro negro. Uh -huh. el oro negro, imagínate sí. el oro negro, sí wow uh -huh. dice, dice ¿por qué Estados Unidos no quiere seguir dependiendo de esos países y ahora quiere todo eléctrico? deberíamos hacer una encuesta o una apuesta, ¿quién ganará su atención? ¿de quién estás hablando, Rebeca? saluditos El eh, dice que las películas para que crean el oro africano eh, qué chulo está Andrea eh, tranquilo, tranquilo Capaz que dentro de muchos milenios nosotros nos convertimos en petróleo. Eh, no sé, no sé. Sería interesante, alguien que estudie química aquí, que sepa sobre esa sí. sustancia, sería interesante saber por qué está compuesta. Sí. Y saber si nuestro organismo pudiera arrojar algunos componentes químicos que pudieran encontrarse dentro del petróleo. Y es que, por no preguntar, por porque no tenemos la capacidad ni la oportunidad de ir más allá eh, de conocer las cosas, es que nos creemos lo que nos dicen, ¿no? Sí, nos creemos lo que nos dicen y ya, con eso nos quedamos, pero, pero pues no, no debería ser así. Bueno, ¿hay más entradas de la tierra hueca? Eh, pues según sí creo que hay más, pero esas son como las más eh, importantes y pues las más eh, cháveres, porque pues yo estuve mirando las fotos y ese que está en Italia, la Puerta de Plutón, excelente, me gustó mucho. Yo creo que esas entradas a la Tierra Hueca son más de la impresión de los lugares a los que se refieren, mm -hmm. más que una entrada de verdad, porque hay otras que son, se hacen mención de que son entradas a la Tierra Hueca, como es el caso de la, eh, la cueva que está en Ecuador, ¿cómo se llama?, la cueva de los tallos, la cueva mm -hmm. de los tallos que se habla, sí. y ese es un caso eh, bien interesante, lo hemos platicado aquí algunas veces, porque es uno de mis temas favoritos, la cueva de los tallos en Ecuador. Una cueva en donde los Shuar, los eh, nativos de esa región, los Shuar sabían que dentro de esa cueva existían objetos, objetos que sus antepasados habían dejado en las profundidades de esa cueva una, cueva, una cueva inmensa, y bueno, cuando llegó a un, un padre, un religioso, a estas áreas donde estaban los Shuar, y comenzó a relacionarse con ellos, los Shuar le, le tuvieron confianza y le platicaron precisamente sobre esa entrada, sobre esa caverna y sobre los objetos que había ahí adentro, y poco a poco, los indios Shuar, le comenzaron a llevar placas de oro, placas que tenían figuras, representaciones, también le llevaron objetos hechos en piedra, en madera, y el padre Crespi, quien era este religioso, se interesó muchísimo porque obviamente los Shuar no tenían por qué engañarlo, y no tenían por qué crear cosas, y menos de dónde iban a sacar oro, para mostrárselas al Padre Crespi. El Padre Crespi, entonces, pues comenzó a tener una bodega de estos objetos, hasta que en algún momento, pues las autoridades se enteraron, porque el Padre Crespi hizo, pues, eh, dio, no, dio la noticia de que habían estos objetos dentro de una cueva, ahí en, en Ecuador, la Cueva de los tallos. y entonces sucede que donde tenía la bodega el Padre Crespi, pues que una noche que se incendia y que todos los objetos desaparecen misteriosamente, ¿no? Qué raro, todas las placas de oro, todas las cosas que tenía desaparecieron y después comenzó la rapiña, comenzó las exploraciones, por así decirlo, de los ingleses que hicieron exploraciones en busca de la cueva de los tallos y en busca de los objetos que habían ahí adentro incluso Neil Armstrong fue invitado a una de esas exploraciones, gracias a Oscar que nos mandó 10 dólares, Oscar, Ay, qué buena onda, qué buena onda que nos apoyen con los superchats, gracias mi hermano, gracias por ese apoyo, de verdad nos, nos ayuda bastante, ya dejé mi like y me suscribí, gracias Vanessa, gracias por suscribirte, gracias por tu like, gracias a toda la gente que nos apoya también con los likes, hay 500 personas y tenemos 38 likes, no sean así, no sean así, déjenos un like, es, no, no es cuesta, gratis, no cuesta nada, claro, entonces los ingleses hacen una expedición, incluso invitan a, eh, ¿a quién dije? A Neil Armstrong, que era el primer hombre que pisó la luna y ahora querían que él fuera el primer hombre que llegara al centro de la tierra o al fondo de la tierra o, o a las entrañas de la tierra, y bueno, Desafortunadamente para la historia, para los Schwarz y para la humanidad, los ingleses, se dice, sacaron varias cajas de madera de esa cueva, de la cueva de los tallos. Sacaron y cargaron un avión y todos esos objetos se los llevaron a Inglaterra. No es la primera vez que los ingleses hacen algo así. Lo hicieron con Egipto, lo saquearon de todas las formas posibles en esa guerra que tenían los franceses y los ingleses por decodificar los, los cartuchos egipcios y saquearon momias, eh, estatuas, objetos, joyas, etcétera, de Egipto. Lo mismo vinieron a hacer no sé. eh, a Ecuador y la tierra, la cueva de los tallos, pues quedó sin, sin objetos, quedó sin, objetos. sin el resguardo de todas esas eh, de todos esos tesoros que les habían dejado a los indios Shuar y que en estas representaciones había esto me parece muy extraño porque había representaciones de la pirámide de Egipto o bueno pirámides, no sé si era la de Egipto pero pirámides también representaciones de elefantes que en Sudamérica no había elefantes y los que había eran mamuts en, en Norteamérica entonces eh, también es extraño porque había elefantes en estas uh -huh. imágenes que habían eh, estado en las placas de oro y también se encontró dentro de la cueva pues que había algunas partes de bloques gigantescos eh, completamente tallados, la piedra tallada, que formando pues ángulos como si fuera una casa, como si fuera una casa derrumbada y todavía se conservaran los pilares y las traves así pero completamente de piedra gigantescas. Los relatos que están dentro del libro El Oro de los Dioses de eh, Von Daniken, que después dicen que Von Daniken nunca entró a la Cueva de los Tallos, el Oro de los Dioses Von Daniken relata este, cómo todas las cosas que, que, que había dentro de la Cueva de los Tallos, al menos habla de las cámaras, que había como cuartos, que había como lugares con mesas, etcétera. Es un tema bastante amplio, muy extraño, toda una historia increíble y se dice que esa cueva sirvió de refugio para cuando vino un cataclismo. Cuando hubo una de estas, eh, pues, ¿cómo se llama cuando mueren muchas personas? Extinción. Eh, extinción. Cuando hubo una extinción, quizá de los animales prehistóricos o del cuaternario o de la serie de hombres que había los hombres mono o de otras civilizaciones que terminaron extintas ahí se refugiaron en la cueva de los tallos algunos antepasados y dejaron esos objetos eh, como muestra como biblioteca eh, ¿cómo se dice una biblioteca de piedra Damn. Clíptica, no. clíptica, sí, no, sí. bueno, sí no una acuerdo. biblioteca de piedra de oro y de madera y de otras, otros materiales, y que esa era la entrada hacia la tierra hueca, que uh -huh. estas personas se refugiaron ahí, pero que en realidad tomaron camino para ir eh, a, en busca de la otra tierra, de la tierra hueca, uh -huh. y que por ahí estas civilizaciones que sobrevivieron a los cataclismos están ahora, o bueno, en ese momento se fueron hacia el centro de la tierra la tierra hueca oh, pues ese sí está interesante está interesante ¿Otra, otra entrada que también se me había olvidado, era el Triángulo de las Bermudas ¿sí? ah, sí, el triángulo que, de las Bermudas pues todo el mundo, bueno, ya hay personas que han llegado allá y desaparecen Entonces, tenemos una llamada bueno, dice... ¿podemos? Sí, antes, pues, de que lo de, antes de que digas sí. lo de ¿Te traigo las bermudas? Vamos a Mira, llamar. Me <risa> no, déjame colgarle. No, no, no, colgues. Ya lo voy a colgar. No, no, sonando? Porque, porque luego se te olvida. No, ya lo va a colgar, lo voy a colgar, no, lo voy a colgar. Hola, hola, no. buenas noches. ¿Quién ¿cómo ¿cómo habla? ¿Cómo estás, Vox? Besos, Andrea. Besos. Bien, saludos, buenas noches. ¿Cómo te llamas y dónde nos hablas? Ay, te hablo de Argentina. Me canso, te dice spam, boludo. Sí. Mira que es que dice la gente que no entra las llamadas. Yo no sé qué. Aquí hubo una actualización de la aplicación que usamos y eso pasa. No entran las llamadas, pero sí, sí hemos visto cuando. Sí, yo te llamé, yo te llamé, pero no no pasaba nada. Aquí nosotros vamos a estar llamándoles para que, o sea, ustedes llaman y si no contestamos, sí se queda registrada la llamada. Y podemos regresarles entonces la llamada y platicar. Bueno, te mandamos un abrazote hasta Argentina. ¿Qué nos querías decir? Catrina. Dale. No, justamente te quería... Eh, estaban hablando sobre, sobre lo de la tierra hueca. Y yo te quería contar... Eh, o sea, yo siempre hablo sobre el Cerro Uritorco que tenemos acá en el centro del país, eh, donde hay muchísimos avistamientos... Muchísimos avistamientos. Y según lo que se comenta, eh, en el, eh, dicen que abajo está la ciudad que se llamaría Erx. ¿sí? Es una ciudad que se le llama Urbe Étera. Y está eh, ubicada en una dimensión eh, diferente, en otra dimensión de espacio temporal. Okay. Aparte se la considera como uno de los nodos energéticos del de nuestro planeta. Exactamente, ahí abajo del Cerro Bolitorco está la entrada a esa tierra Erx, ¿verdad? Wow. Claro, eh, está acá en lo que sería Capilla del Monte. Eh, de hecho, en, en Córdoba, eh, ese, ese cerro es privado, digamos, y sí se hacen expediciones y todo eso, pero... Eh, es medio, por ejemplo, es medio raro que, que te dejen entrar de noche, tenés que pedir permisos, etcétera, etcétera. Según ahí, hay muchos avistamientos OVNI, se dice que es una entrada de naves extraterrestres. Sí, muchísimo. Vos lo podés buscar eh, y, y sí, siempre, siempre, continuamente. Es algo continuo. ¿Tú crees que sí haya y una...? Según, ¿no? según la leyenda, es un lugar donde... Los elegidos se podrían refugiar contra la contra cualquier catástrofe que llegue eh, al mundo. Oh. ¿Y solamente eso va a pasar cuando los líderes dicen, cuando los líderes religiosos abran su puerta? Es como que se tienen que unir todas las religiones y en ese momento es como que eso eso se va a conseguir. ¿Tú crees que si sí hay una civilización debajo de la Tierra? Yo no sé si hay una civilización debajo de la Tierra. Lo que sí es extraño que eh, sea un centro eh, en donde sí hay muchos avistamientos. O sea, eh, vienen extranjeros justamente a hacer estudios. Así que algo hay, no sé qué. Okay, no sé si es que hay una ciudad, sí, pero hay algo que, eh, que produce eso, ¿no? Podría ser también una base extraterrestre, es lo que mencionas. También, porque, a ver, eh, según la metafísica, Erx significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. ¿Entonces? Y los que creen en todo eso hablan sobre que ahí nacería la regeneración de la futura raza humana. Ok, ok. Digamos que cuando venga el apocalipsis, eh, puede ser un búnker ahí para que se resguarde lo que serán los... los este, la sí, gente que se no quede. sé si, si un apocalipsis como tal, pero sí alguna gran catástrofe que, que podría afectar a lo que es la raza humana. Sí. Tal vez. Hay algún, algún fenómeno que pueda, en Argentina, que pueda afectar muchísimo para matar a muchas personas, digamos, un volcán o terremotos, ¿qué hay en Argentina no. que, que pudiera ser catastrófico de esa forma? Bueno, mira, nosotros eh, tenemos a toda la cordillera en el lado, en el lado oeste de, del país, ¿sí? Que es lo que nos separa con Chile. Ok, Volcanes activos no tenemos. Eh, sí, sí tenemos sismos, pero hace muchísimos años que no tenemos terremotos de, a grandes escalas. Ok, y tampoco es como que se puedan este, inundar, ¿verdad? No, no. Hemos sufrido inundaciones, pero es siempre del lado este que es donde tenemos el mar y donde tenemos la mayor cantidad de concentración de ríos, esteros, lagunas, pero no algo como para hacer desaparecer todo un país. Bueno, entonces sí está eh, seguro ese lugar en Argentina, al parecer. ¿No hay catástrofes grandes que podrían ocurrir ahí? No, no, no. Catástrofes grandes, eh, no. No tenemos, ya te digo, volcanes activos de hecho son muy viejos, eh, para nosotros que haya un, un pequeño temblor es generalmente en lugares montañosos, en Salta se, se convive con los, tem, con los que son temblores, que no son fuertes, pero el resto del país no. Ok, ¿hay alguna historia, algún caso? En... Que haya sido la mayor tragedia de Argentina, porque se hubieran muerto muchas personas. En todos los países parece que hay una historia de ese tipo. ¿En Argentina hay alguna? Por catástrofes, no. Una catástrofe natural, no, no. Entonces, ¿por cuál es la historia donde se han muerto más personas? Generalmente son por, bueno, donde se han muerto muchas personas, fue en el atentado de la de la amia o, o cosas así o la, o la embajada de, de argentina pero la embajada, la embajada de israel pero pero no sino tampoco somos un país que, que está en guerra la última guerra fue la de las malvinas no, no, no tenemos ese tipo de de de, de, temas, de tragedias verdad bueno qué interesante Sí, me, me nació preguntarte, ahorita que tenías la oportunidad de que alguien de Argentina nos llamara. Y bueno, interesante saber que no hay tragedias de esas magnitudes en Argentina. No, no, no, para nada. Solamente nos está matando el calor ahora, pero. Bueno. Pero nada más. Muy bien, muy bien, pues gracias por decirnos sobre el ERS. Está abajo del Cerro Uritorco, es uno de los temas que tiene relación con la Tierra Hueca, precisamente. Exacto. Muy bien, te mandamos un abrazote hasta Argentina. Bye, Katrina. Besos. Beso, beso, hermosa, y gracias a vos. Les mando un beso grande. Beso. Saludos. Bye. Chao, chao. Oye, que fíjate que me nació preguntarle eso. Eh, por ejemplo, si a ti te pregunto, me vas a decir que el, el suceso de... Ah, sí. El levado del Ruiz, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ahora, Lo de Armero. Lo de Armero. Uh -huh. Exactamente. ¿Eso sería la mayor tragedia de Colombia? Eh, bueno, una de tantas. Sí, pero donde hubo más muertes. Sí, ahí. Sí, fue sí, el, el sí. caso de Armero. Sí. Fue una catástrofe, fue por un volcán. Ajá. Y bueno, en Centroamérica tenemos volcanes, está lleno Costa Rica de volcanes. Este, también en México pues tenemos volcanes activos y también hay terremotos y en Centroamérica también hay, hay sismos fuertes, en Perú también hay sismos me parece. Y varias partes del mundo sí, sí tienen como algún... sí a, algo propenso a que haya una catástrofe. Y pasemos a otro a otra de la entrada de las tierras Hueca, que querías decir sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿Qué? y yo tengo otro que me acabo de acordar precisamente. Vamos con el Triángulo de las Bermudas. Bueno, decían que otra entrada al centro de la Tierra era el Triángulo de las Bermudas, porque pues, eh, pues es como sabemos, ahí han desaparecido aviones, personas, entonces dicen que esto es una dimensión que nos lleva al fondo de la Tierra. Exacto, que las, que las personas que han desaparecido ahí, los barcos, los aviones, en realidad han sido tragados, tragados. y llevados al centro de la tierra, a la, a la tierra hueca. ¿Crees que esas personas desaparecidas ahí o esos aparatos, aviones y barcos si hayan estado, estén dentro de la tierra hueca? Y más importante, digo, aún e interesante, ¿crees que si hay civilización en la tierra hueca, suponiendo que esta exista, ellos sí saben de nuestra existencia entonces sí sí verdad sí o sea ¿no, sí. Como nosotros no, no sabemos de la existencia de nada de lo que hay arriba ni nada de lo que hay abajo Sí. estamos aislados pero si ellos sí obviamente si sí, lo que tú dices si ellos se van por ahí saben de nuestra existencia estamos hablando de intraterrestres sí. ya porque los extraterrestres si suponemos también que, que vienen a visitarnos Saben que existimos, uh -huh. pero nosotros no tenemos evidencia de que ellos existan Y los intraterrestres, al parecer, también saben que estamos aquí, pero tampoco tenemos evidencia de que ellos estén allá abajo. Ajá. Sí, no sabemos. Por ejemplo, el avión de Malasia, que, bueno, ¿eso lo encontraron? No, creo que no, ¿cierto? Todavía el avión de no? Malasia, híjole, no me acuerdo. creo que Creo que sí lo encontraron. No, no sé, la verdad, no Habían sé. encontrado unos restos de un avión, pero no era el de Malasia. Todo el mundo creía que sí, pero no. Entonces, ¿qué pasó con ese avión? ¿Pasó por, por alguna parte donde era un, una entrada o hacia otra dimensión, hacia el centro de la Tierra, hacia que donde que se fue? En Japón existe el Triángulo del Dragón, que es, el, es lo mismo el Triángulo de las Bermudas, y también desaparecen barcos y aviones. Uh -huh, sí. Así que puede ser que haya ahí un magnetismo, algo que pueda jalar a las sí. aeronaves o los barcos. Sí. Y no se sabe, la verdad es, es la fecha en el que, pues toda mi vida he estado con el tema de los misterios, pero es la fecha que no sé si se haya, si, si, si se siga cruzando por el treno de las Bermudas. Si los aviones sí pasen por ahí, o si los barcos sí pasen por ahí, o de verdad está prohibido, o si haya alguna inmersión submarina para ver qué hay en, el, en esa área del Triángulo de las Bermudas, parece que eso nunca, nunca he sabido si existen algunos estudios, investigaciones, o si de verdad está prohibido el paso por ahí. Yo, yo no sé. sé. Yo no sé, si sí, yo creo que no, yo creo que sí se puede pasar por ahí. Exacto. Eh, Por estamos... su propia responsabilidad, si se lo traga a la tierra, entonces <risa> no sabemos. Estaba, estaba recordado también que otra de las puertas o accesos a la tierra hueca se encontraría precisamente en México. Esto en Mérida, en donde cayó el meteorito, es lo que algunos mencionan. Y ahorita pensando ah, en Argentina. Entonces. Pensando en Argentina, digo, pues no tiene nada para causar una catástrofe tan terrible, pero un meteorito, sí, un meteorito puede caer en cualquier parte del mundo y entonces no estamos seguros en ningún lado. Una entrada en la, a la Tierra Hueca, fíjense que en Mérida, o esa península de Yucatán más bien, está llena de lo que se llaman eh, cenotes. Estos son lugares sagrados por los mayas, que son... Eh, pues agujeros en la tierra que se conectan en las profundidades con el mar y no se sabe hacia dónde llegan. Hay algunos de estos cenotes en donde han investigado y han encontrado restos de animales, de animales prehistóricos, restos humanos también, pero hay algunos otros que no terminan de, de encontrar hacia dónde llegan, es decir, pudieran ser accesos a la tierra hueca, no lo sabemos, sí. pero es una de las, de las cosas únicas, me parece, en el mundo, esto de los cenotes, en esa región de Yucatán, en esa región de la península de Yucatán, en donde el meteorito cayó. Justo estuvimos en el lugar donde el meteorito cayó, ¿verdad? ¿Te acuerdas sí. cuando fuimos a progreso? sí, Ahí. sí, sí. sí. Sí, me gustó mucho. Bueno, otra teoría, bueno, por ahí dicen que eh, en la Alemania nazi eh, habían unos documentos que encontraron y ahí dicen eh, que eh, había vida eh, alienígena o ¿En dónde? reptilianos bajo la Tierra. Ah, ok. Unos documentos de la Alemania nazi. Ah, ok, también hablaban los nazis precisamente... Sí. Sobre este reptilianos, ¿verdad? Sí, sí, Reptilianos bajo la tierra. Que existía un mundo subterráneo con reptilianos, con, con, con cosas así raras, y pues de estos documentos no se sabe, pero dicen que sí encontraron documentos de la Alemania nazi que contenían, eh, especificaban, ¿no?, que había vida subterránea. Fíjate, hablando precisamente de, de cómo la teoría de la Tierra Hueca ha sido tan importante en la historia, tenemos el caso de, de Halley, el que descubrió el cometa Halley, que habló sobre la Tierra Hueca. Bueno, hay un presidente, expresidente de Estados Unidos, que junto con, con Halley, o bueno, o más bien eh, tomando estas ideas quiso investigar, se reunió con otras personas que hablaban sobre este tema y quiso, con su poder, eh, estando en el gobierno, pues en investigar precisamente entradas hacia la tierra hueca. Es decir, este expresidente que se llamaba Adam, me parece, eh, no lo recuerdo bien, a ver si tienes el dato, si no, no recuerdo cómo se llama el expresidente este, pero tenía los recursos y él promovió, que se investigara la tierra hueca y se lo mandó a diversas naciones para que lo apoyaran y se pudieran realizar estos estudios porque él quería tener un intercambio comercial con los habitantes de la tierra hueca, es decir él, él sí creía uh -huh. sobre sí. lo que se había escrito en la antigüedad y sobre lo que había dicho eh, este Halley él sí creía en la tierra hueca y entonces quería encontrar a esas civilizaciones y poder tener un intercambio comercial con ellos. No se dio, nadie le hizo caso, se quedó con su idea, hizo con su propuesta, terminó saliendo de la presidencia, no fue reelecto, pero después ocurrió un hecho en Inglaterra muy curioso. Eh, un, un personaje que se llama Smith, Smith, dejó una gran fortuna, le dejó una gran fortuna a su hijo y dijo que después de que su hijo muriera, si no tenía un heredero, si no hubiera tenido hijos, que entonces ese, ese dinero se destinara a Estados Unidos para que se utilizara para, la, pues para el conocimiento, la ciencia, la cultura, etcétera. Qué extraño este personaje, porque nunca estuvo en Estados Unidos, ni nunca vio su obra, ni nada de eso, pero su dinero sirvió y llegó a Estados Unidos precisamente porque, pues, así fue la herencia. La herencia fue para el hijo, el hijo murió, no tuvo herederos, entonces pasó hacia Estados Unidos. En ese entonces, a este presidente llamado Adam, que no tengo el dato correcto, eh, ya se encontraba como senador, ya no era el presidente, pero se encontraba como senador, y entonces se encargó también de disponer de ese dinero y lo que organizaron, pues algunos lo querían gastar en otras cosas, ¿no? Pero dijeron, no, la voluntad de este hombre inglés, eh, hagámoslo realidad. Y entonces crearon lo que se conoce como el Museo Ed smithsoniano ¿Conocemos al Museo Ed smithsoniano por qué? Lo conocemos porque es el museo o el lugar donde se dice, han llegado todos los tesoros y las cosas extrañas encontradas en el mundo, el smithsoniano, ese museo, que es una serie también de museos, todos creados a partir de la herencia de ese hombre smith de Inglaterra, ahí es donde se han guardado los restos, se dice, de los gigantes encontrados, uh -huh. de el arca quizá de la alianza se encuentre ahí, Recuerden que es el, el tesoro máximo de, de la historia del mundo, la, el Arca de la Alianza. También objetos encontrados en toda América Latina. En unos, uno de esos, por ejemplo, ahorita recuerdo, son dos esqueletos que encontraron con cuernos, esqueletos humanos con cuernos y doble hilera de dientes. Estos restos humanos también fueron hacia el, el smithsoniano ¿no? y bueno una infinidad de objetos increíbles en la historia que se han encontrado y que terminaron perdidas se cree que el smithsoniano los resguarda que ahí se encuentran las anomalías más extrañas descubiertas en el mundo entonces hablando de la tierra hueca y hablando de eh, Halley y de todo esto encontramos con que al menos tenemos esa, ese registro de que en Estados Unidos existe este eh, departamento, por decirlo así, de eh, donde se resguardan cosas y se ocultan cosas, ¿no? Con referencia a las civilizaciones antiguas. ¿Qué tal que tengan documentos o cosas así raras como, como pasó con estos nazis que tenían documentos así que habían... Eh, seres subterráneos porque no puede estar ahí algo así, ¿no? Algo bien raro como documentos que avalen que si sí hay cosas raras debajo de la tierra, ¿no? Fíjate que en la película de Indiana Jones hay una escena, creo que es Indiana Jones 4, que están en un búnker, eh, Indiana Jones va a rescatar, no sé qué va a rescatar, pero sí se mete a ese lugar donde hay un montón de cajas y de objetos guardados y lo están correteando los militares estos. No sé si es Indiana Jones o el otro chico que la hizo ya del hijo de Indiana Jones. Y sale ahí rompiendo cosas y rompe una caja y ahí se alcanza a ver un, uno de los ángeles de, ¿De una alianza? de las esquinas uh -huh. de la, del Arca de la Alianza. De la alianza. Haciendo, haciendo ah. referencia que en el Área 51 me parece se encuentra resguardado en el Arca de la Alianza, que es el, el tesoro máximo. Incluso dicen que cuando se descubra el Arca de la Alianza, es cuando todas las religiones se van a unir en una sola. El Arca de la Alianza, cuando salga a la luz, será el símbolo de la unión de todas las religiones. Así que por eso es el tesoro más grande que existe en la humanidad, y el Arca debe de estar por ahí Dice Oron Play, oye Ox, tú lo que sabes todo, si no lo inventas, ¿cómo se llama esos objetos que según encuentran, pero que son extraños? Creo que hasta los ponen en categorías. Son Uparts, Uparts, objetos fuera de tiempo, los Uparts. Dice, por si se llama el Arca de la Alianza, porque se aliarán todas las religiones, dice John Piratón. Oh, sí, me acuerdo de, la, de esa parte de la, de la película. Muy chévere Voy a contar algunas de las especies que habitan, supuestamente, eh, en el fondo de la Tierra. Okay. Y una de esas son los gigantes, que tú estabas diciendo que eran los gigantes. Otro es árboles de 40 metros de altura. Unos son reptilianos, humanoides similares a nosotros, intraterrestres verdes o de otro tipo, animales monstruosos, y eh, enormes montañas como el Everest. Hay infinidad. Bueno, en el viaje al centro de la Tierra, Julio Verne representa la... los hongos gigantescos. Los hongos gigantes, ¿no? sí. Es un símbolo de la Tierra Hueca. Los hongos gigantescos, donde los vean en películas o en alguna otra publicación, si hay hongos gigantes, hacen alusión precisamente a las entrañas de la Tierra, a la Tierra Hueca, y eso precisamente por... Julio Verne y su, sí. y su historia. Los reptilianos, hablando de reptilianos que viven en el centro de la Tierra, hay una teoría que dice que hubo razas, que el, hubo razas de humanos, que porque hubo la evolución de los mamíferos y por eso pues estamos aquí, de que nosotros fuimos evolucionando, es decir, nosotros éramos ratas, éramos mamíferos en, en aquel tiempo prehistórico, éramos ratas literalmente y terminamos siendo lo que nos vemos ahora humanos pero que también los reptiles evolucionaron y crecieron y se desarrollaron como nosotros uh -huh. como los humanos pero ellos en, en la especie reptil y estos reptilianos como buenos reptiles entonces formaron su civilización dentro de la tierra uh -huh. y ellos serían los pobladores de la tierra hueca, es decir, tenemos a las personas en la tierra plana, eh, estamos, están los intraterrestres que son reptilianos en la tierra hueca, y quizás estén los angelitos en el cielo, ¿no? Uh -huh. Y a eso es a lo que se refiere la Biblia, quizá la Biblia, que sea Jesús, porque también habla de que Jesús bajó a pelear al infierno con, con el diablo, eh, antes de su crucifixión, ¿no? Uh -huh. pasó un, un momento de que bajó y derrotó al diablo en el inframundo, entonces ahí tenemos una referencia de que bien pudiera ser que Jesús bajara al centro de la tierra, a la tierra hueca y, no sé, se enfrentara, por decirlo así, al líder de los reptilianos, estoy divagando, sí. pero Puede pues ser. uno ya no sabe ni qué pensar, ¿no? De uh -huh. tantas mentiras que se nos han dicho, aquí por eso las teorías, por muy absurdas que parezcan, ya son, en, en la actualidad, ya son aceptadas, porque de verdad no tenemos eh, evidencia de las cosas eh, fantásticas que creemos, ni tampoco de las no fantásticas, es decir, Exacto. se nos han tenido un montón de mentiras, Oscar León nos mandó cinco dólares dice soy una rata soy pues éramos, una rata. éramos ratas no sé por qué sí. le tenemos tanto miedo a las ratas o algunas personas le tienen miedo a las ratas pues son ratas o fuimos ratas y por ejemplo en la Biblia también habla sobre la serpiente que le habló a Eva sí. y también se hace mención que quizá esa serpiente en realidad era un reptiliano uh -huh. y que al desobedecer a Dios los excluyen a la raza humana, la sacan del paraíso, y entonces ¿quién se quedó en el paraíso? los sí. reptilianos, sí. En la Biblia no sí. dice, pues madre a la, a la víbora le corté la cabeza y a la mujer y al hombre lo saqué a la chingada no, la Biblia dice saqué al hombre y a la mujer, órale a que la mujer le duela cuando tenga hijos y a que al hombre sude como puerco para este, llevarse el pan a la boca con trabajo y, y la víbora, ¿qué le hicieron? Según, eh, la, la víbora tenía eh, pies, ¿no? Y manos. Sí, sí. Era, patas eh, unas, y patas. Unas, sí. Y fíjate. Y la, la condenó a que se arrastrara. Ah, sí, tienes razón. Uh -huh. Tenía, sí, tenía patas y manos. Era reptiliano esa cosa. Era un reptiliano, uh -huh. tienes razón. Y la condenó a que se arrastrara. Uh -huh. Uh -huh. Ah, su pinche madre, ya me dio miedo ya pensándolo bien, sí sí, uh -huh. exacto, la condenó a que se arrastrara sí, era, un, sí. era, un, era una serpiente supuestamente tenía patas y en la manos. condenó después a que se arrastrara entonces, ¿qué tal que hubiera sido un reptiliano? ahí hablando claro, de claro, era un reptiliano sí, sí puede ser eh, eh conde, eh, sal, saludos gracias a la gente que está uniendo ...a ser eh, parte del canal de YouTube... ...de estas transmisiones Relatos Oscuros... ...estamos en vivo y en directo... ...cuando son las 12 con 21 de la noche... ...en esta transmisión especial... ...hablando de la Tierra Hueca... ...aquí en Relatos Oscuros... ...oscuros, oscuros, oscuros... ...ya regresamos a Relatos Oscuros... ...tomamos una pausa... ...mientras estaban los comerciales... ...para la gente que nos está escuchando... ...en Spotify... Bueno, pues nos quedamos con esta, eh, esta maravillosa revelación que tuvimos en este momento, donde nos damos cuenta que la víbora del Edén era un reptiliano. Sí, sí, sí, me acordé porque tú dijiste que es reptiliano, entonces yo dije, bueno, la Biblia dice que tenía patas, ah, bueno, eso está raro, y después la condenó a que fuese arrastrara, entonces ya no tiene patas. Y fíjate que hablando <risa> y así, de pues esto... Sí. Eh, se han encontrado fósiles de, de serpientes en donde se les nota las extremidades. Es decir, las serpientes en la época prehistórica Tenía tenían patas, patas, tenían patas. Sí. Sí. Es increíble esto. Está en fósiles eh, estas extremidades y todavía algunas serpientes en la actualidad eh, heredaron esos pequeños moñitos, le vamos a muñones, muñones le vamos a llamar. Sí, hay una que ciega, ¿no? Tienen muñones en donde iban las patas. Uh -huh. Hay una serpiente que ciega. No es serpiente, sino como es pequeñita y es ciega. Ah. Y tiene patas y paticas. Bueno, no sé si es si ciega, pero es el animal, uno de los animales más extraños del mundo. Nada. Y que es... Ah, caray, no sé cuál. Bueno, el que estoy pensando y el que es? voy a hablar es el Vipes Viporus, es, es, que se encuentra en solamente en Baja California, México. Sí, sí, No en todo México, solo en Baja California existe, de todo el mundo, solo en ese pedazo de tierra existe el Vipes Viporus. Es bonito. Que es como una serpiente con patas, Ajá. pero lo llaman gusano. Y bueno, no hay información sobre Vipes Viporus. Yo he buscado por años... Algo la gente tampoco conoce al vipes biporus. No. Hay pocos videos y fotografías del vipes viporus. Lo que he encontrado ha sido algunos ensayos en inglés de una o dos personas. Es decir, es un verdadero animal desconocido sí. el que tenemos en México, tan desconocido que ni los propios mexicanos saben que existe. Gracias a SH que nos mandó 20 dólares. Qué buena onda. Así, con gusto estudiamos. <risa> para que te compres unos taquitos invitas a Andrea y te uh, chingas unos por mí, mi hermano mil gracias, gracias. qué buena onda, en serio hasta Muchas nos gracias. hiciste sonreír con ese super chat de 20 dólares así da mucha emoción y mucho gusto poder compartir todo esto porque, porque nos, nos dedicamos de verdad para que ustedes tengan información y tengan una transmisión súper interesante y que compartamos. De hecho, ustedes tienen que llamarnos para sí. contarnos cosas. Ah, eh, Roque por ahí dijo que abrimos el cosito porque están llamando y... Uh -huh. Aquí está llamando a alguien, vamos a, a contestarle. Pero tenía otra cosa para decir y de que no se me olvide. Gracias a SH que me mandó 20 dólares, mi hermanazo, taquitos y Coca-Colita, vas a ver que sí. De hecho, Coca-Colita. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, soy Viri del grupo de los Morallos. ¿Cómo estás, Viri? Bienvenida. No te hemos visto en Biri. el chat. No, no es yo que sí. no tengo cuenta de YouTube. Ah, <risa> yo sí la he sí. visto, sí. Pero, Por eh, ahí creo que en Facebook, ¿en Facebook? Sí. ¿Estás en Facebook? Tampoco tengo Facebook. Ah, entonces ah, yo a, a, a la que vi, entonces fue a otra. <risa> ay, ay, ay. A ver, ¿y se si me escucha? Sí, es, ¿eres Viri? Vidri. Ah, vidri. Así como vidrio. Ah. Sí, exacto. Sí, obviamente ese chiste te lo han hecho toda la vida, ¿verdad? De hecho, pues me bautizaron así por, por vidrio, tal cual. ¿Y por qué? Oh, Ahora sí que por qué Fue por... Jumex. ¿Fue Jumex? Sí. Jumex fue el que me bautizó así en el grupo de las Morales. Ah, yo, yo pensando, la marca mexicana de Jugos. Ubex te bautizó como okay, o sea Vidri no es tu nombre real, es un apodo. No. Ah, ah, ok, ok, sí. Sí, me hizo bastante raro. Entonces, ¿cómo? Bueno, Vidri, te vamos a llamar Vidri. ¿Estás en el grupo de sí. los morollos, pero ves las transmisiones y no tienes, no tienes redes sociales? No. Muy bien, Vidri, ¿de dónde nos hablas? De Coahuila. De Coahuila, ok, uh -huh. tierra de dinosaurios, del Coahuilosaurio, ¿verdad? Sí. Muy bien, Vidri. ¿Por qué nos quieres platicar? Ay, bueno, a ver. Para empezar, quiere decir que yo sí soy creyente de la tierra hueca, entonces sí tengo mucho material de esto. A ver, platícanos, platícanos. Bueno, a ver. Para empezar, mi teoría es de que sí puede existir la vida en la tierra, no, bueno, dentro de la tierra. Pero quizá no como una civilización, pero pues mínimo como las criaturas, esas raras, porque obviamente la vida se adapta a cualquier lugar. Entonces, este, yo me las imaginé como las criaturas del abismo, básicamente, que para nosotros son feas porque ellas se adaptaron para vivir bajo la presión, bajo el frío y todo eso. Entonces, obviamente, también hay criaturas que se adaptaron para vivir dentro de la Tierra. Sí. Uh -huh. Y pues es como... Ay, ¿cómo decirlo? Bueno, también creo en la, en la sirena. Ya que parece no tiene nada que ver. Pero tengo la, teoría, tengo la teoría de que la raza humana, en el momento de que iba evolucionando, se separó entre raíces, Ajá. que era, por ejemplo, que las humanas, nosotros que nos quedamos para acá, arando la tierra y todo eso, sí. las personas que se fueron adaptando más al mar, y de ahí, este, pues, obviamente iban a pescar, aguantaban más la respiración, se iban, nadaban, todo eso. Entonces, de ahí se fueron como que evolucionando a crearse las sirenas. Y las sirenas, y las ¿dónde práctico? vivirán? Si crecen las sirenas, ¿dónde crees que existan? Porque, pues, bueno, no, he, no hemos fotografiado ni grabado también. en el abismo vive las sirenas Ajá. sí, porque pues tampoco hemos explorado casi nada del mar claro, sí, casi nada Ajá. y la otra, la otra especie humana fue eso, de que pues encontraron unas cavernas les gustó, pues ya se fueron adentrando cada vez más allá y pues hicieron sus civilizaciones ahí adentro de la tierra o sea, eh, evolucionaron Ajá. sus cuerpos para poder soportar todo el ambiente que exista dentro de la tierra Ajá, sí, de que quizá no sean extraterrestres, simplemente es otra variante de la humanidad. Y Sobre las entradas a la Tierra Huaca, ¿sí crees que estén en los polos o en algún otro lado como los que hemos mencionado? Sí, podría ser. Todavía la del triángulo de las Bermudas lo dudo un poquito, porque pues ya me voy más un poco por los Osnis y las bases extraterrestres y todo eso. Pero... Sí. Pero de, de las entradas, a lo mejor ahí también podría haber una en México, que es la cueva de Chapultepec, creo, ¿no? del bosque que dicen que si entras te pierdes y no vuelves a salir, y que según esto es una entrada del inframundo, y así pues bien podría ser una entrada a, a las cuevas de estas intraterrestres. Sí, cierto, fíjate que esas leyendas hay muchas mm. en toda Latinoamérica, de que hay personas que entran a cuevas que, guiadas por seres, o eh, impulsadas porque hay tesoros, o hay cosas maravillosas ahí adentro de la cueva, y que ellos sienten que estuvieron unas horas y que en realidad pasaron años, ¿no? O que ya no regresaron. Sí, uh -huh. sí pues también dicen que un niño que era como la renca, que según esto había reencarnado y que recordaba toda su vida pasada y que según esto que en las tumbas de las pirámides de Egipto también había túneles que llegaban hasta unas civilizaciones y que él iba a escribir un libro de eso, pues, no sé, no recuerdo bien la historia. Oye, eso lo viste en, en TikTok. No, tampoco uso TikTok ¿Tampoco? Porque, a ver, eso sí es un gran misterio No Facebook, no YouTube No TikTok, Instagram, uh -huh. Instagram. No, pues es que no puedo en las redes sociales realmente Solamente tengo WhatsApp O pues acá para la familia y pues YouTube ¿Y tú, ¿Cómo te relacionas con el mundo? O sea, ¿cómo te enteras de los chismes? O de este programa, por ejemplo En YouTube también ¿Sí? Busco los típicos canales de chismes Y ya con eso me entero de todo Ok, oh, de ser bueno. difícil vivir sin redes sociales? ¿O digo, ¿ha no. de ser, ser extraño vivir sin redes sociales? Como yo veo pues, esto, pues sí, sí para pues no sé. claro. ti es raro, pero hay gente que vive feliz sin las redes. Y, sí, pues, yo soy sí. bien ermitaña, si por mí fuera me muda al bosque y ya me quedo allá. A las ardillas, al bosque, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues hasta chévere no tener redes, o sea, ¿no? sí. Las personas que no viven de eso, sí, pues bonito. ¿Y cómo te, rela ¿Sí te relaciones con la gente bien. afuera, en la vida real? Sí, a veces. <risa> bueno, mira, qué bueno que nos llamaste y tuviste esta intención de decirnos algo sobre la tierra hueca, de que ves el sí. programa y a pesar de que no tienes redes sociales, pues estás aquí acompañándonos. y, y es. ¿Desde cuándo estás aquí en el programa? Uy, oh, ya te sigo desde el rap de Oxlack. Uy, no, pues ya tiene muchísimos años. Ah, perfecto. Bueno, pues qué bueno que sigas aquí entonces, y qué bueno que te gusta el programa. Uh -huh. Perfecto. A ver, a ver, ¿qué me decir? Les iba a decir que hablaran de los niños verdes, no sé si traigan ese caso. Eh, ahorita lo ah, podemos sí. retomar quizás, sí. es buena idea la tuya. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Porque sí, también eso viene mucho en la de extraterrestres. Sí, exacto, sí. sí. Ahorita lo platicamos. Uh -huh. Aquí, bueno, te mandamos un saludote, gracias. Saludos. Gracias, bye. Oye, oye, antes de que te vayas, dice Alberto Naconaco que ¿cuántos años tienes? Yo veintiuno. Ok, ahí está Alberto Naconaco. Ah, no, espera, espera, pausa. Este, Andrés me pidió que le mandara un saludo, también a mi hermanito Carlos y a mi mamá Paola. Ah, órale, órale, pues ahí está. Un saludo para todos ellos. Y en, Co en Coahuila, ¿Qué estudias? ¿Diseño? ¿Diseño y, ¿Diseño y gráfico? ¿Cómo sabías del eh, Coahuilosaurio? Pues allí vivo. <ríe> ¿Sí es muy conocido? Sí. sí. Ojalá algún día nosotros tengamos oportunidad de ir al museo del desierto, que creo que es Ajá. una maravilla. Sí. Muy bien. Saludos a los perritos también que están por ahí sí, no hace mucho ruido. Okay, saludos que saludos. estén bien, Vidri. Mm -hmm. Bye, gracias. Bye. Bye. ¿Qué? se llama Vidri que se lo puso Jumex y yo, que la marca mexicana ah, número uno de, ¿de jugos? jugos en México, en el mundo. <risa> <risa> yo no entendí nada de lo que decía. Ya por ahí me dijo Elena que son este, son chistes ¿Bidri? locales, son chistes locales del grupo, dice Elena, por eso no la entendíamos. Muy bien, pues sí, eh, interesante que nos haga referencia también a los niños verdes de Wolfgang. Sí, sí, también es un tema bien interesante. Eh, ¿Qué era lo que yo iba a decir? Ya se me olvidó, si ¿sí ves? Tenías una, estábamos uh -huh. hablando sobre, ay... Bueno, eh, voy a hablar de otra teoría que dicen que... Ah, pues, estás sí, hablando de los reptilianos, eh, de la evolución... De, de los eh, anfibios. Ah, ya habíamos hablado de, de que el, la serpiente de la Biblia era un reptiliano. Sí. Es decir, okay. voy a decir una teoría rápida, y es que dicen que sí existen los hoyos en los dos polos, porque eh, la tierra tiene que respirar y eso hace que el aire circule, ¿no? Porque la gravedad, si no, nos aplastaría, o sea, debe circular, según dice ese, la teoría. Está, está raro, o sea, a lo mejor tiene otro, otro sentido. No sé si el aire necesite hacer eso, pero a Ajá. lo mejor sí tiene que ver con lo, el electromagnetismo, ¿no? Sí, sí. A lo mejor Ajá. tiene que ver algo con eso. Porque sí he visto que ponen la imagen de la Tierra Hueca Ajá. con dos orificios con dos. y se ven las líneas como del elect electromagnetismo, no Ajá. sé. Ahí deberíamos de hacerle preguntas a, a alguien que sepa de ciencia porque también claro que hay opiniones científicas del por qué la tierra no es hueca el día de hoy no vamos a hablar de eso porque es la teoría de la tierra hueca cuando sea el tema por qué no es posible la tierra hueca entonces hablaremos de esas otras Ajá, teorías sí. pero hoy estamos iniciando precisamente con estos datos sobre la teoría de la tierra hueca sí eh, a ver de qué más iba a hablar ah eh, mi pensar también era que por ejemplo en las profundidades del mar que pues mm, hay algunos lugares donde el hombre no ha llegado tan, tan profundo si sí hay seres bien extraños y, y bien raros y hay algunos que ni siquiera hemos conocido ¿por qué no en la tierra? ¿no? en el fondo de la tierra imagínate a mí me fascina pensar todas las criaturas desconocidas, únicas, diferentes, que deben existir, sea tierra hueca o no sea tierra hueca, porque creo que en las profundidades debe uh -huh. existir vida. Pues nada más ponte a pensar que en, la, en lo más profundo de, de, del, del océano hay unos eh, animales tan raros y tan extraños que parecen Sí, como extraterrestres, ¿no? Extrañísimos. Entonces, eh, es increíble no pensar que lo profundo de la Tierra no exista. Quizás sí puede existir. Por, por... Pueden existir animales. Sí. Y como estábamos hablando en un principio, hay eh, estos aparatos de que lanzan un, una sonda, un, un sonido, y después rebota. Y es así como utilizan, por ejemplo los eh, detectores de metales, a los que buscan tesoros y todo eso, así funcionan, pasa la energía por este eh, campo y rebota en donde encuentra metal, y cuando rebota es cuando se escucha el sonido y de acuerdo al sonido, tú identificas qué metal es, mm. esto pues bueno, ya con la experiencia de usar un detector de metales, pero aparatos de ese tipo de resonancia son los que ocupan para investigar qué hay en el subsuelo, para investigar si hay, a lo mejor, este, ya ves que hay algunos terrenos donde abajo está hueco, y, mm. y estos terrenos pues se pueden hundir, ¿no? Pueden suceder un so, sofacón, ¿cómo se llama? ¿Sobacón? ¿O ¿Cómo se llama? Mm. el que salió en Puebla, ¿cómo se llama gente? El que se, se hizo grande ahí en Puebla, eh, que hasta se hizo turístico, Socavón, socavón, el Socavón. el socavón, el socavón. el socavón, el socavón, el socavón. Hay socavón, estos esos aparatos sirven para eso, para identificar qué tan profundo eh, hay tierra o qué, qué, qué, qué elementos hay en la profundidad. Y bueno, este aparato de resonancia lo han mandado hasta, hasta mil kilómetros y en mil kilómetros ya no regresa la señal, es decir, ya no rebota. Se va, se va de largo. Es como si pasara eh, el lugar donde hay materia y llegara a un lugar donde no hay materia. Por mm. eso ya no regresa este mismo, este mismo sonar. Mm. Está interesantísimo. Pues, ¿sí? Después de mil kilómetros, ¿qué quiere decir esto? Wow. Que puede que, que esté hueco ahí. Si está ¿Sí? hueco, y a lo mejor no hay un sol, a lo mejor no hay un sol, a lo mejor no hay vegetación y vida, como la creemos. Pero si está hueco, pues yo creo que puede haber, sí... Cosas, ¿no? Organismos. Cuevas. Sí, sí. o sea, organismos. Cuevas. Recordemos que hay muchos animales que viven en cuevas que son ciegos, completamente ciegos. ciegos. Sí. Y ciegos. así viven y subsisten. Y en un lugar donde no creas, no creerías que hay alimento o algo para subsistir, estos sí. se alimentan de, de hasta de minerales, se alimentan. Sí. Entonces, uff, la vida es. Inmensamente riquísima y no la conocemos toda. Hemos eh, visto a tantos animales que han desaparecido, que se han extindo, extinguido o extinto? extinto. Se han extinto. ¿Extinto o extinguido? Extinto. Pues que yo sepa, extinto. O, bueno, hoy ya con el sobacón y con el con extinguido, el ya, eh, ya estoy medio, medio, medio con pena ajena. No con pena real. Entonces, eh, todos estos organismos pueden estar ahí, sobrevivir. Sí. 12 mil kilómetros. Si hacemos un hoyo aquí donde estemos, para salir del otro lado de la Tierra, 12 mil kilómetros. Y solo hemos llegado a 12. Solo a 12. Solo a 12. Okay. Wow. Se según el centro de la Tierra son seis6000 mil. Solo el centro. El centro, 6,000. de aquí al centro son 6,000. ¿Te imaginas? 6,000. Y solo, sí, 6,000. Wow. Está interesantísimo el pensar qué hay en la esfera. Y es que sí, lo que conocemos es solamente la cara de la esfera. Pero todo lo que hay dentro de la esfera es completamente desconocido. Y del sí. mar está completamente desconocido. Y nosotros mismos, en nuestro interior y en lo que somos, pues estamos también con desconocimiento. Yo eh, os puedo marcar, pero solo otro tema es paranormal. Eh, pues Guillermo Avilés, mejor mañanita, si alguien quiere contar otra cosa que no sea del tema, mejor antes de iniciar el tema todos los días, damos un tiempo para que haya llamadas sobre algo y contamos primero un tema y después nos lanzamos con el tema del programa. Dice Marx, exacto, Ox, de hecho... Hay un documental en YouTube sobre que la luna también podría estar hueca sí, sí. después de análisis que se han hecho con esos instrumentos de medición que mencionas. Sí. La, la, o sea, los, sí, sí, sí. los planetas pudieran estar huecos. O, por ejemplo, en Marte, que dicen que no se ve nada de vida, que no hay nada, puede tener vida en su interior. O sea, literalmente como huevos. Mhm. Uh -huh. Yo la otra vez dije mi teoría de que estemos viviendo en un huevo y que en el interior haya una criatura que, que está por, por nacer, por crecer, y pues se rieron de mí, pero puede ser que estemos viviendo, que seamos como microbios viviendo en un huevo. Quizás. En un ovario, ¿no? Por eso hay tantos ovarios. Sí, los ovarios son muchos varios hay dos, óvulos ah, son muchos. Ah, ok, son <risa> sí, como óvulos, entonces, <risa> entonces son como si estuviéramos en óvulos, en muchos óvulos, los planetas son óvulos uh -huh. y cada óvulo, eso es un huevito y que adentro tiene una criatura y estamos en el estómago de algo y después van a hacer esa cosa y nosotros somos microbios. Uh -huh. sí. Como, como el Kivalión y lo repito, no lo he leído, pero con esa única frase... Todo se escribe, sí, sí. como es arriba, es abajo. Uh -huh. y, y eso quiere decir que cada partícula, por muy pequeña que sea, en nuestro interior, eh, va formando cada vez más un cuerpo. Y somos parte de otro cuerpo, y somos parte de otro cuerpo, y de otro cuerpo, y de otros cuerpos. Yo digo que no hay un núcleo, no hay no hay nada. O sea, yo digo que hay seres, pero como en el océano profundo, ciegos, que no hay luz, que no les llega luz y se adaptan a su medio. Asimismo, mismo eh, es dentro de la tierra, que no hay núcleo, ni hay sol, ni hay nada. Solamente hay eh, seres adaptados a ese medio ciegos, digo yo. Bien, vamos a terminar ya casi el tema porque ya casi son dos horas y no hay superchats, va a ser momento de retirarnos, voy a hablar rápidamente sobre que en el Monsterverse, que es sobre estos monstruos Kaijus o Godzilla o King Kong hacen referencia en este Así. Monsterverse de que ellos están dentro de la tierra hueca ellos viven dentro del, del planeta en la tierra hueca, es por eso que de pronto salen, o no los vemos, pero todos estos caillos que conocemos de monstruos gigantescos, uh -huh. viven dentro, en el interior de la tierra, y digo, la tierra es bastante grande, como para que pueda albergar vida de dimensiones claro. colosales, ya lo hemos visto sí. en la prehistoria, ¿no? Hemos sí. visto que ha, ha habido dinosaurios gigantescos, claro que sí, dentro de la tierra hay una tierra hueca, y con las características como las de esta superficie, pues podría sí existir animales gigantes. O sea, no está tampoco tan jalada de los pelos esta teoría de tierra hueca para el Monsterverse, sí. para darle alguna, este, pues para darle credibilidad a, a, este, a, esta, a este planteamiento de la historia. Exactamente. Yo quería mandarle un saludo a Ángel, no sé si está por ahí Ángel, que estaba diciendo que eh, su papá lo van a operar mañana y estaba triste. Le mandamos un saludote a nuestro hermano Daniel Max. Eh, mi hermano, esperemos que, que todo salga bien, claro que todo va a salir bien. Le mandamos mucha energía, muy buena vibra. Eh, por favor, dinos cómo, cómo resulta y cómo te sientes, cómo está tu papá. Y queremos saber de ti, queremos saber que todo esté bien. Y bueno, qué bueno también que, que nos dices para nosotros eh, hacer una oración o echar energía positiva para que todo esté bien. No te preocupes, vas a ver que, que todo todo estará bien. Te mandamos sí, un todo abrazo. todo va a salir bien, Ángel. Un abrazo y que mañana nos cuentes cómo salió tu papá y que todo va a salir muy bien. Ah, no, no, no lo leía a Aniel. Eh, estaba en el inicio del, de la transmisión, pero no lo volví a ver más, no sé si se salió. Ok, qué bueno mm. que, que me mencionaste esto porque sí. como, tampoco lo vi. Bueno gente, son eh, de dos horas de transmisión, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde el centro de la República Mexicana para el mundo Relatos Oscuros, donde... Hoy tuvimos un tema muy interesante sobre la teoría de la Tierra Hueca. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que existe la Tierra Hueca? ¿Será que los reptilianos nos vigilan desde el centro de las entrañas de nuestro planeta? ¿Será que los buques, barcos, aviones, submarinos y demás que han desaparecido estén parados en ese otro mundo en el interior de nuestro planeta. Esto lo descubriremos más adelante en una nueva emisión de Relatos Oscuros donde seguiremos abordando el tema de la Tierra hueca. ¿Será que el avión de Malasia está allá? El avión de Malasia. Aquí. Pues sí, nunca se encontró. Relatos Oscuros, oscuros, oscuros, oscuros. Ya estamos de regreso aquí en Relatos Oscuros. Fue el último comercial de esta noche. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron hoy muy atentos. Hubo mucha sí, gente. Bien. El tema les llamó la atención. Estuvieron muy atentos. Me gustaría que participaran más. Sé que, pues, obviamente, ustedes confían en la información que nosotros brindamos y que nos dejan todo el trabajo de investigar, leer, estudiar, aprendérnoslo y sí, sí, sí, sí. <ríe> ustedes ayúdenos ya no alcanzamos a lo que nos dijo nuestra amiga Vidri sobre los niños verdes de Wolpit, pero yo creo que ese de los niños verdes de Wolpe está pues, ah, bueno sí también es el lo tema. abarcamos con otro no con ayer alguien con dijo, niños perdidos lo podemos abarcar sí ayer alguien también propuso que si hablamos de los casos de enterrados vivos ah que hay casos de enterrados vivos Suena, suena bien, veces. suena bien. También podría ser un buen tema. Suena bien. Mm -hmm. ¿Quieres, ¿Quieres que mañana hablemos de enterrados vivos? Sí, hay ¿Sí? muchos, sí. ¿Sí, segura? Sí, hoy bueno, mire, y hay muchos casos así como bueno, bien interesantes. Ahí, dice yo no, no confío en ustedes, pero entretienen. <risa> sí, gracias. <risa> gracias por lo que nos toca. Por lo que nos toca, pero bueno. Dice sí, Alejandro: Se, se al haces tanto. trabajito? Sí. O sea, es lo que hay con tan pocos, tan, tan pocos superchats, es lo que hay, porque obviamente tenemos que destinar más de medio día para trabajar en otras cosas, que si hubiera más superchats, pues todo el día tendríamos uh -huh. para informarnos con científicos y todo, claro, todo el claro, asunto, ¿verdad? Claro. Pero como no hay tantos superchats, pues es lo que hay. Es lo que hay. Este fuentes nos... confiables, así es, muy, muy, muy, Cuentes muy confiables, sí. Eh, mañana entonces tenemos el tema de enterrados vivos, vamos a ver con qué nos sorprende Andrea. Yo, yo tengo una nos historia por ahí, dos historias de enterrados vivos, ahorita que, que lo mencionaron, y pues claro que podemos hablar sobre eso. Está interesante, ¿verdad? Sí. Dice que cada quien investiga un caso del estado donde vive. Sí, es que si tienen la oportunidad, si quieren compartir, colaborar con nosotros, gracias a Mauricio Carrera, que nos mandó 129 pesotes. Gracias, mi hermano, de verdad. Esos superchats, cómo nos dan vida, cómo nos dan vida. Mil gracias, eh, Mauricio Carrera. Si ustedes quieren participar, pues, no sé, busquen sí. ahí un chisme, alguna anécdota. Sí. Actuales como antiguos. Sí, Desde opinión. el siglo XV, puede ser. No hay aquí opiniones malas ni equivocadas. Que lo vieron en una película, que lo leyeron en un libro, que escucharon un chisme, que lo vieron en TikTok. Lo que sea sobre el tema sí. está bien. Con eso podemos seguir la charla. Y aquí no se preocupen si están equivocados o no. La verdad es que son temas mm -hmm. tan difíciles y con tan poca información que podemos estar 100% equivocados pero también podemos estar 100% en, en la razón en la razón, así es por eso estos, esos temas son misterios sin resolver sí. y solo nos queda compartirlos de diversas formas como lo hacemos en estos programas de Relatos Oscuros mi nombre sí. es Oxla Castro mi nombre es Andrea y eh, nos vemos mañana nos con vemos otro mañana. tema bien interesante, con otro tema bien chévere, bien chévere aquí en relatos en padre. Oscuros, <risa> oscuros, oscuros, oscuros, oscuros, oscuros. me quería despedir. Bye Maru, bye Leslie, bye Emea, bye Ghost, eh, bye Álvaro, bye Lizeth Martínez, eh, Calavera Man. Bye eh, y Isis Gaelesi. Acá, okay, eh, okay Kenia, a Leslie. Juan Propoganga. Eh, la hora, 10.45 de la noche, 10.45 de la noche, parece que es la hora en que nos hemos acomodado. 10.45 de la noche, estaremos aquí transmitiendo si todo resulta bien el día de mañana. Descansen, sí. buenas noches. Bye. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Ay, ya sabía, eh de Badiserujalakovzone. Soy Irfalaxes le detnas niedesobale. Voy a darle algo de valle. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales.